¡Suscríbete con la sanidad, jugar con la salud de los que quieres, pero estamos enfrente... i naiz eta euria ez du laguntzen, saiatuko gara ekitaldi polit bat egiten gaur goizean. Mila ezker gaur e, zuekin egoteko aukera emateagatik, hemen, galdakaon, Eskerrik asko militantziako okidei, eta eskerrik asko gure osasun, osasun arloan, gure proposamenak entxutera edo ezagutzera urbildu zaretenei. Y venir a hablar de sanidad hoy a Galdacao no es casualidad, es causalidad. Yo vivo en Durango, pertenezco a esta OSI, Organización Sanitaria Integrada, ese invento del PNV de hace unos años que ha reorganizado nuestro sistema sanitario. Y mi hospital de referencia es Galdacao. Así que sí, venir a hablar aquí hoy a Galdacao de sanidad es pertinente. ¿Por qué? porque esa reorganización que se inventó el PNV hace unos años, de organizarnos por OSI, ¿qué es lo que nos ha traído? Nos ha traído ambu eh, ambulatorios con menos personal y un sistema cada vez con unas listas de espera más grandes. Nos ha traído un sistema menos planificado y más, pre más precarizado. Nos ha traído un sistema con menos puntos de atención y más saturación de nuestros hospitales. Un sistema diseñado ...para hacer más negocio y está menos pensado para atender nuestras necesidades reales de salud. Porque ¿dónde queda nuestra salud mental? Os lo voy a decir yo, en manos privadas, porque todas pagamos nuestras terapias. ¿Dónde está nuestra salud bucodental? En manos privadas, porque todas pagamos nuestros dentistas. ¿Dónde está nuestra rehabilitación? En manos privadas porque todas vamos al fisio o al osteópata. Pagamos con nuestros ahorros necesidades reales sanitarias. El PNV y el PSOE han hecho de nuestro derecho a la salud un negocio, su negocio, por inacción, por interés, porque siguen el modelo de Madrid. Y ayer me hacía gracia porque leía a Ortúzar que decía que teníamos que hacer de esta campaña eh, ...algo para conseguir más libertad en Euskadi... ...pero es que también el Lendakari decía... Que, ...que no mirásemos tanto a Madrid en esta campaña... ...claro, no miremos nosotras... ...porque ya están ellos para mirar a Madrid. ¿Sabéis cuánto dinero le ha dado el Gobierno Vasco... ...a la sanidad privada el año pasado?... 5 millones de euros. ¿Sabéis cuánta gente en Euskadi sigue haciéndose seguros privados... ...para atender sus necesidades sanitarias? Un tercio de la población, un tercio de la población... ...un tercio en Vizcaya, pero son medio millón de personas en toda Euskadi. Aquí cerca, en Usánsolo, futuro municipio, está el hospital de Miosi de referencia... ...con unas deficiencias de parking terribles... ...todas las que sois de la zona lo sabéis... Como, ...como todo el sistema sanitario... ...sufre de falta de profesionales... ...sufre de una precarización... ...de sus subcontratas de cocina... ...de limpieza, de ambulancias... ...no tiene pediatría... ...¿sabéis lo que es eso? ...que la gente que vive en El Orrio... ...tiene que ir al pediatra a cruces... ...que no hay urgencias pediátricas en nuestra zona... En Durangaldea no tenemos ninguna ambulancia medicalizada, la más cercana está en Lequeitio. Siempre lo decimos, Durangaldea es un desierto sanitario. Y si lo sumamos eso, a que nuestros pueblos cada vez tenemos mmm, centro, menos centros de salud, menos centros de atención, tenemos eh, deficiencia de pediatras, eh, tenemos plantillas tensionadas al máximo, tenemos listas de espera infinitas, podemos afirmar, una cosa con rotundidad, y es que este sistema no nos cuida, es que este sistema no funciona para cuidar nuestra salud. Sistema onek es du gaita, gaitu sainchen, sistema onek es du funciona gure osasuna saintzeko. Eta badago aldarrica errico ibat, gure lagunekin, eta duguna. Un clamor que escuchamos en las manifestaciones, en las huelgas, y es que hay que cambiar las cosas en Euskadi. Euskadi ingausa, gauza, Ardirela. direla. Porque ya va siendo hora, va siendo hora de una vez por todas, de que en Euskadi estén siempre manejando el chiringuito unos pocos. Tienen que dejar de hacer política sanitaria para unos pocos privilegiados y en contra de los intereses de la mayoría social y del derecho a la salud. Su modelo sanitario está deshaciendo el sistema público de sanidad. Su sistema no nos sirve. Y no nos sirve... No nos sirve para quien tienen menos recursos. No nos sirven para quien necesitan una atención de urgencia. No nos sirven para quienes necesitan ambulancias que no llegan. No nos sirven para atender la salud mental de nuestras jóvenes. No nos sirven para quien demandamos condiciones dignas de trabajo y menos, y menos externalizaciones. No nos sirven para quienes creemos en la justicia social y en la fuerza de lo público, porque sí, en este tema, sobre todo en este tema lo público nos salva. Esta, la del Carrequín, es la única candidatura que va a ser capaz de ofrecer esa transformación que necesitamos para Euskadi Euskadin, el Carrequín autagaitzak Ain Bear den el Heralda Ketaori, escainchendú. Porque nosotras, y lo hemos dicho muchas veces, venimos preparadas y venimos con los deberes. Llevamos años trabajando, demostrando que podemos aportar soluciones reales. Y la prueba son los sitios donde gobernamos, desde Irún hasta aquí, hasta galdacao pasando por Rentería, por Durango por gastéis donde somos necesarias para aprobar los presupuestos y donde dejamos nuestra impronta en todo aquello que tocamos. Eta kietan, jendeak, Gracias a nosotras afrontamos la pandemia con protección social. Gracias a nosotras se destaparon las sopes fraudulentas de osakidecha. Gracias a nosotras hemos hablado de derechos sexuales y reproductivos en el Parlamento Vasco y gracias a eso tenemos el primer estudio sobre salud menstrual en Euskadi. Gracias a ello también hemos puesto sobre la mesa la violencia obstétrica, la publicación del aborto. Gracias a nosotras tenemos derecho a una muerte digna y gracias a nosotras se ha presentado una ley de salud mental en el Parlamento que han rechazado el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Askotan esaten digute esindela! ¡Baina esindela esan nai, ¡Es dutela nai. Osas un gustiok berdintzen gaituen oñarrisco escubideada negocio yaularichac, negocio negozio biortuidu gutxi batzuentzat. Baina amaitu zaie, amaitu zaie Euskadin gure osasunarekin negozioa egiten jarraitzeko aukera. Eskerreko aita bateratu honek eragochi egingo duela. Para acabar deciros que miremos alrededor que nos miremos entre nosotras, que esta candidatura, esta candidatura unitaria es la mejor la mejor noticia, la más esperanzadora que le podemos decir a una parte de la sociedad vasca, que este es un espacio plural que viene a transformar, que somos la izquierda transformadora, que somos esperanza, que lo vamos a conseguir. Porque ya lo hemos hecho donde, donde gobernamos, porque defendemos lo público, porque lo público es lo de todas, porque con los derechos no se especula. Defender lo público es hacer política para las personas y no para hacer negocio. Y hoy estamos aquí, la izquierda vasca transformadora, hoy estamos aquí todas juntas, Podemos, a Aldugu, Izquierda Unida, Esquerra Nietzsche, Verdeac, Eco y Alianza Verde. Desde la unidad... Desde la unidad, no solo sumamos, multiplicamos, multiplicamos las esperanzas para todas las personas en Euskadi, vamos a conseguir cambiar las cosas que parecían imposibles cambiar. Una de ellas es la deriva privatizadora de la sanidad. ¿Y sabéis por qué? Porque sí se puede. Le voy a dar paso a Irra Escalante, que ha sido juntero nuestro en Vizcaya y es el cabeza de lista por, por esta demarcación. Y quiero darte un abrazo también. Es que ricasco. Eguno es que ricasco, Isa. Bueno... ...se nos va el que era actualmente diputado general... Eh, ...una irrementería, ...pero me atrevo a decir que saldrá por una puerta giratoria... con la ...como la que le pusieron a Yosuyón, eh, ...recordaréis, ¿no?... Eh, Yosuyón, eh, dirigente del Euskadi y Burubachar... ...pasó automáticamente a dirigente de Petronor... Eh, ...¿no os parece esto injusto?... ...pues para esto os necesitamos... Eh, ...para cambiar este modelo... ...y me explico... ...en Vizcaya, a día de hoy... Eh, y hace bastante tiempo ya mandan unas pocas empresas que son quienes ponen las puertas giratorias a estos cargos y quienes dictan los proyectos estrella que desarrollan con dinero de la Diputación Foral de Vizcaya con dinero público eh, hablan de libre competitividad pero lo cierto es que tenemos una ley de la selva en la que los depredadores encima van dopados mediante exenciones fiscales y mediante subvenciones públicas sin control público y frente a esto pues frente a esto lo que eh, frente a este modelo hay alternativa pues desde el Carrequín proponemos eh, medidas eh, tales en promoción económica eh, como eh, de entrada un pacto por la economía circular y un apoyo a la economía social y solidaria eh, esto se podría resumir en más retorna, eh, menos ecoembes. ¿Por qué? Porque esto supone eh, un eh, desarrollo económico basado en unas mejores relaciones laborales, una calidad del empleo y un sistema económico más sostenible, sin ir más lejos, que favorece eh, un, una mayor eficiencia energética y un menor consumo, ¿no? Eh, por eso también sería más sostenible. Luego, por otro lado, apoyamos eh, a las pymes y especialmente a aquellas eh, pequeñas y medianas empresas que eh, tengan especial observancia sobre eh, un compromiso socioambiental. Lo que eh, en el ámbito empresarial se conoce a día de hoy y tan famoso es que es la responsabilidad social corporativa. Pues tener eso en cuenta a la hora de apoyar a unas empresas y no tanto a otras. Defendemos la intervención pública en empresas estratégicas. Algo tan sencillo, eh, como es el ejemplo contrario a lo que ha pasado en Ferrovial. Ferrovial, como sonará, es una empresa que durante los últimos años ha tenido un, un pastizal de dinero público y cuando ha decidido deslocalizarse, marcharse de aquí, la ha salido gratis. La ha salido gratis y no ha habido manera, no hay manera, eh, no hay herramienta legal alguna por la cual hacer que esa empresa. ...o rinda cuentas o se mantenga aquí porque es una empresa estratégica, pues eh, esto hay que evitarlo... ...y hay que evitarlo por medio de precisamente invertir en el accionariado de estas empresas estratégicas... ...pero esto que no sea gratis, esto ya se da, hay inversión pública, lo que tiene que revertirse esto es que si hay pasta pública... ...que haya control público y yo creo que este es de sentido común. Defendemos además... Defendemos además eh, pues colaboración con el comercio local, con cuestiones tan sencillas como eh, invertir eh, en mercados eh, locales y de barrio, pero además eh, imponer tasas eh, a las grandes superficies que reviertan en el precisamente en el comercio local. ¿no? Eh, pues menos apostar por EU y eh, y cuestiones digitales que no tienen ningún sentido sino beneficiar a quien lo desarrolla y no al comercio o, a, o al consumidor y más apoyar directamente al comercio local eh, poniéndole un poco las cosas difíciles a quienes ya lo tienen bastante fácil. Eh, eh, apoyamos también planificar el suelo industrial ante el desarrollo, ante el el desarrollo antes de desarrollar nuevo suelo industrial. Un ejemplo muy sencillo es, eh, estamos viendo cómo se desarrolla el Parque Esquerra Aldea en una comarca donde hay un montón de pabellones de suelo industrial en desuso, ya eh, utilizado con fines industriales, y sin embargo, por, eh, por el interés de X empresa, pues, se está desarrollando un nuevo suelo industrial cuya utilidad es bastante cuestionable. ¿no? Y en definitiva, lo que defendemos es la promoción del consumo y producción de cercanía en base a empleo digno y una mayor sostenibilidad. Para esto, el Carrequín necesita vuestro apoyo, su embavesa de Ardugu. No quiero acabar. Bueno. Bueno, y yo no quiero acabar sin recordar que nos... lo que nos proponemos es defender lo público en la institución, pero estar, entrar o incluso gobernar la institución no es un fin en sí mismo. Eh, venimos de la calle, entramos a la institución a dejar barro en la moqueta. Así que si otras opciones son el tentáculo de CEBEC o del, del empresariado en la institución, nuestra función no es otra que ser la herramienta del tejido asociativo, del tejido popular en la institución. Eta, bueno, eh, Ser eh, básicamente la voz de la calle en la institución en base a ese programa del cual estamos hablando hoy. ...que no deja de ser lo que otras compañeras y compañeros venimos, vienen diciendo en, otras, en otros actos... ...o lo que la propia Isa ha dicho, somos una herramienta, no somos un fin en sí mismo... ...y el estar en la institución no es un fin en sí mismo, su fin es este. Está bueno, Onekin Besterikes, es Esquerri Casco, Arreta Gatic... ...y os dejo con Marian Cantero, nuestra eh, futura alcaldesa en, en Basauri. Esquerri Casco. buen Onda Norik, eh, soy Marian Cantero y me presento a la alcaldía de Basauri. Vengo a hablaros de la vizcaya que mereces, que hasta este momento es la vizcaya que está en manos del PNV. En su desastre de gestión, siempre ha salvo gracias a su trabajada y extendida red clientelar. Y en concreto voy a hablaros de transportes. Y voy a poner, por ejemplo, mi pueblo, pero cualquiera que esté hoy aquí se va a sentir representada exactamente igual porque ocurre en todos los sitios lo mismo. Tiene muy buenas comunicaciones, buenísimas, pero el trazado de ferrocarril en Basauri, al atravesar el pueblo, provoca que en determinadas zonas se dé un grave problema de ruido. Para solventarlo un poco, ADIF aprobó hace ya muchos años, cuando estaba todavía Rajoy en la presidencia, unas mamparas antirruido, pero esas mamparas mmm, están aprobadas, no sabemos qué ha pasado con ellas y de momento no se van a colocar. A este ruido que ya se está soportando eh, hay que añadir que el TAZ es ya una realidad, pero el TAF no va a llegar a Bilbao. Y entonces hacemos un apaño provisional, un apaño que va a costar un montonazo de dinero y que va a consistir en hacer una estación en San Miguel, que es un barrio de Basauri. Y desde allí a la gente se la trasladará por, la misma, por las mismas vías que os estoy comentando a la gente a Bilbao. Pero es que, además, hay que añadir a todo esto lo que es más gordo, que la construcción de la variante surferroviaria de mercancías para favorecer el transporte al pueblo de Bilbao, al puerto de Bilbao perdón, se ha proyectado en dos fases. Esto significa que, hasta que no se finalice, el tráfico aumentará muchísimo. Y cuando digo muchísimo, es muchísimo. Desde el Carrequín Podemos hemos estado trabajando para que se hiciese en una única fase, esto habría sido muy bueno porque habría ahorrado en inversiones y además no habría tensionado todavía más estas zonas, pero no interesa. Y encima, los continuos retrasos en esta construcción hacen que esto se alargue de una forma insoportable para quien lo tiene que padecer. Siguiendo con los trenes, en Vizcaya hay todavía muchos pasos a nivel sin resolver. En Basauri también tenemos ejemplo de esto. Y por esa razón exigimos a y de Sarea que incluya en su proyecto un proyecto claro de eliminación de, de los pasos a nivel y en concreto en Basauri de la playa de vías de la terminal de mercancías de Ariz. Y decimos esto porque es fundamental para poder desarrollar esa zona, que ya llevamos muchos años esperando, pero muchos años también con esto. Las infraestructuras tienen que realizarse para facilitar la vida de la gente. Es nuestro pueblo, no es su negocio. Otra infraestructura que ha mejorado y mucho las comunicaciones es el metro. Ya tenemos planificada y presentada la tan reivindicada línea 5 que traerá el metro a Galdacao y que localidades como Basauri podrán acudir a su hospital de referencia, que es el de Usan Solo, en metro. Ojo, algo que hasta hace bien poco nos decían que no era posible y un día nos despertamos con el titular en prensa. Pero, pero de lo que nos habían querido vender a la realidad va mucho. Y ahora os cuento por qué. Porque primero resulta que la intermodal de Sarratu, que es donde se va a hacer la conexión con esta línea 5, no lo es. No es una intermodal. En realidad es, una, es un intercambiador de trenes con un ascensor, unas escaleras y tira para adelante. Eh, eh, lo, eh, lo peor de todo es que no tienen intención de hacer conexión directa con nuestra línea 2. Y esto os lo voy a explicar con un ejemplo. Yo vivo en Basauri y quiero ir al hospital cuando esto por fin se construya. Y salgo de mi casa y entro en la primera boca de metro y me monto. Y salgo de mi pueblo pero en dirección contraria, me voy a Echevarrí y allí me bajo. Y cambio de andén y espero a que llegue el tren que me corresponde y, y me, me monto en él y vuelvo a, otra vez a mi pueblo, y vuelvo a entrar en mi pueblo, a la estación esta de esa rátula que no es intermodal. Y allí me vuelvo a bajar. Y vuelvo a cambiar de andén otra vez. Y vuelvo a esperar otra vez al tren que me corresponde, que ya por fin me, me dejará en el hospital. Y así, lo mismo para la vuelta. Este, cambalet, este cambalache que no aceptamos ha llegado a la creación de una plataforma ciudadana en mi pueblo que está reivindicando otro tipo de conexión. Además, se va a cortar el servicio de Metro Basauri el verano del año que viene y el siguiente también. ¿Por qué no se aprovecha ese momento para realizar los trabajos que sean necesarios para hacer una conexión directa? Es que vemos que lo que anteriormente nos decían que no era posible, pues cuando interesa resulta que sí que lo es. Que ya no nos convencen y que sí se puede. Y que este modelo de hacer política se ha quedado viejo, que no nos sirve, que no lo queremos, que solamente hace falta voluntad política. Estas infraestructuras van a costar muchos millones. No podemos dejar que se tomen decisiones precipitadas para quedar bien en las elecciones y con esto hipotecar el futuro de esta conexión. Hay que cambiar la forma de hacer las cosas en Euskadi. Y es nuestro pueblo, no su negocio. Como veis, proyectos de una gran envergadura se deciden en instituciones supramunicipales en las que no se tiene en cuenta la ciudadanía, ni para pedir opinión... Eh, ni para participar en decisiones, y esta forma de hacer política no es la nuestra. Y para terminar, os voy a contar lo que sí es nuestra forma de hacer política. Eh, no lo habréis visto apenas en prensa, ni en televisión, ni en radio, pero desde el Carrequín Podemos, hace unos años, denunciamos y solicitamos que se investigase al director de la Casa de Cultura de Basauri, porque sospechábamos que ese señor estaba cobrando dietas duplicadas. Se sufrieron múltiples presiones y amenazas solapadas por hacerlo, para que desistiésemos. Y ahí está el resultado, ya está la sentencia. Resulta que era cierto, que teníamos razón. Y ha sido condenado a devolver el dinero y a un año y un mes de cárcel, y esto porque ha hecho un acuerdo con Fiscalía. Pues. No... Pues no verás en los informativos que esto se impulsó desde nuestro grupo, porque somos gente valiente, que podemos darle la vuelta al sistema y esto no gusta a las élites. Son nuestros pueblos, no sus negocios. <risa> Afrontamos con más ilusión que nunca el reto de estas elecciones con la consolidación de una coalición de izquierda, progresista y ecologista, formada por Podemos, Esquera Nietzsche, Izquierda Unida, Verdea Quecuo y Alianza Verde, para que con tu, con tu voto transformemos la política y consigamos la Vizcaya que te mereces. Y os dejo, os dejo con nuestra compañera de Verdea Quecuo, Estela García. Pues muchísimas gracias por estar hoy aquí, arropándonos a todas y a todos eh, en, este, en este acto. Eh, cuando llegué me recordaba también que, que tuvimos aquí un acto muy potente eh, hace unos años con respecto al tema del feminismo y te quedan esas buenas sensaciones del trabajo en común, ¿no? del trabajo bien hecho, con ganas, con entusiasmo y con convicción. Los y las verdes estamos presentes en esta coalición porque buscamos una vida mejor para todas las personas, armonizando el cuidado de nuestra casa común, nuestro planeta y nuestro entorno, con la justicia social y el cuidado de quienes la habitamos. En sociedades desarrolladas como la nuestra, es imprescindible defender lo que nos asegura una buena vida. Pero ¿dónde empieza esta buena vida? Podríamos empezar, por ejemplo, por tener ciudades y pueblos habitables, que favorezcan un entorno saludable y donde tengamos sistemas de prevención para no enfermar. Donde disfrutemos del aire que respiramos, el silencio necesario para descansar y vivir menos estresados. Los espacios verdes que nos ayudan a relajarnos con nuestras familias y nuestras mascotas. Todo ese entorno es el primer paso para garantizar espacios saludables accesibles para todos y todas. Otro aspecto de una vida saludable son las relaciones. ¿Cuántos de quienes estamos aquí conocemos a todos los vecinos de nuestra escalera, de nuestro barrio? ¿Dónde nos encontramos con ellos? ¿Qué quedó de aquello que hicimos durante la pandemia, en el confinamiento, os acordáis, de interesarnos lo que le pasaba a nuestra vecina? Además de los vínculos familiares, son fundamentales las relaciones que establecemos con nuestras vecinas y vecinos en nuestros barrios. Desde hace muchos años nos han encausado a un individualismo muy dañino. Sobre todo en las ciudades, es difícil encontrarnos más allá de compartir el ascensor, por ejemplo. Quizás desde nuestros ayuntamientos podríamos impulsar las microrelaciones vecinales con programas que nos ayuden a encontrarnos ...y a estar más en contacto. Disfrutamos de una esperanza de vida muy larga... ...pero todas sabemos que para es que esa vida sea buena... ...además de las relaciones... ...necesitamos de unos servicios sociales públicos... ...que den respuesta a los cuidados que son imprescindibles. Históricamente, esos cuidados estaban solo en manos de mujeres... ...y actualmente también en el de muchas mujeres migradas que se ven privadas de derechos laborales, como es el caso de las trabajadoras de hogar internas, auténtico sistema de esclavitud que no nos podemos permitir. Nuestro estado de bienestar sigue recayendo en manos de las familias y de las mujeres. Desde las administraciones públicas queremos dar respuesta a estas situaciones, que son el síntoma de que hay mucho margen de mejora podemos hacerlo mucho mejor. Los servicios sociales públicos y universales son el corazón de nuestra política y no es solo cuánto dinero se dedica, sino también principalmente cómo se utiliza y cómo se accede a los servicios que necesitamos. La vida de las personas tiene que estar en el centro, esa es nuestra prioridad, ese es nuestro principal interés. Hemos sido testigos a lo largo de los años cómo el PNV y su socio, el Partido Socialista, privatizan los recursos públicos. Mienten descaradamente cuando niegan estar favoreciendo a las empresas privadas de salud, por ejemplo, limitando así el acceso a, a gente que no puede pagarlo. Nosotras defendemos y desarrollaremos un modelo de gestión pública de servicios sociales que garantice la calidad apostando por la remunicipalización de los servicios y la gestión directa, evitando que primen los negociados y el clientelismo. Esos negociados y ese clientelismo que trae como consecuencia el deterioro del servicio, la baja calidad asistencial y las malas condiciones laborales. Ya vemos a nuestras compañeras de los servicios sociales un día y otro también en la calle reclamando sus derechos. Queremos fortalecer lo público, que es lo de toda la ciudadanía, lo que pagamos con nuestros impuestos. La mejora debe venir también de la innovación en los servicios sociales. Nuevos modelos, nuevas respuestas para nuevas necesidades. Todo esto que decimos, todo esto que, que decimos significa la fuerza de lo público es impulsar lo colectivo, lo que nos une como sociedad. Estamos en política para garantizar los derechos de la gente, de nuestros pueblos y ciudades, frente a quienes hacen negocio con nuestros municipios. La política local solo puede ser concebida como servicio, no como negocio. Por eso, por eso este 28 de mayo pedimos vuestro voto, el voto de la ciudadanía, para que podamos hacer una buena gestión de lo público, de lo que es de todas, poniendo la vida en el centro de todas las personas. Muchas gracias otra vez por acompañarnos y os dejo ahora con mi compañera Arancha de Amorevieta, que, que nos va a hablar de. Venga. Buenos días a todas. Eh, me vais a perdonar que esté un poquito nerviosa porque es la primera vez que hago esto, ¿vale? Eh, gracias. Bueno, lo primero, ¿qué hago yo aquí hoy? Pues estoy aquí porque soy feminista, porque soy mujer, porque soy madre y porque soy camarera. Uno de estos factores determinan en parte por qué me metí yo en este lío de la política y los otros tres determinan... ¿Cómo quiero hacer política? Y a la vez, muchos de los, de los obstáculos que nos dificultan a las mujeres hacer política. Por eso estoy aquí, porque quiero demostrar que se puede uno volcar en el servicio público, eh, aunque tu vida sea precaria, aunque te lo pongan difícil, aunque seas mujer, trans, gay, aunque no tengas respaldo económico y aunque nadie te vaya a dar facilidades. Gracias. Eh, el feminismo municipal. Uf, menudo melón. El feminismo, todas lo sabemos, es transversal. Atraviesa todas las facetas de nuestras vidas. El trabajo, la salud, la educación, incluso nuestro ocio. Por eso, la gestión de lo público también debe ser feminista. Decía el otro día la candidata alcaldesa del PNV en Amoravieta, cuyo nombre no pronunciaré aquí... ...que uno de sus mayores logros de la última legislatura... ...ha sido la aprobación del tercer plan de igualdad entre hombres y mujeres. Y yo le digo que un plan de igualdad no es un tocho de folios... ...que se elabora para cumplir una normativa y hacerse una foto. Un plan de igualdad está para ponerlo en práctica íntegramente... ...y para que esté en mejora constante. Respecto a una de las cosas que aparecen en este plan... Hay algo que es urgente en Amorebieta y, y yo creo que en todos los municipios, que es la formación en perspectiva de género. Desde nuestra candidatura proponemos que la formación del personal administrativo, sanitario, policial debe ser obligatoria, pero ya. Las mujeres... Especialmente las víctimas de agresiones necesitan y merecen asesoramiento, comprensión y acompañamiento adecuados. Los próximos días se hablará mucho de las casas, de la Casa de la Mujer que el PNV promete, que está en ese tercer plan de igualdad y que ya podría ser una realidad si ellos hubiesen querido. Pero bueno, con ellos esto será un poco como los huertos urbanos, que llevan ocho años prometiéndolos y seguimos esperando. Siempre hablamos de empoderar, pero ¿qué queremos decir realmente con empoderar? Para mí empoderar es dar a las mujeres la capacidad, la fuerza, la valentía para reclamar sus derechos, para tomar decisiones, para dirigir, para que se escuchen sus opiniones. En definitiva, para que se las considere fuerzas motoras de nuestra sociedad. Y eso es lo que proponemos desde el Carrequín Podemos para la Casa de las Mujeres. Que no sea una oficina municipal, eh, que sea un espacio abierto a las mujeres y a las asociaciones locales cuya gestión sea compartida, que sea un lugar de apoyo y aprendizaje, un verdadero foco de empoderamiento femenino, porque esto también es la fuerza de lo público, porque lo público lo construimos entre todas. Eh, como ya han dicho mis compañeras, Visichak Erdigunean, las vidas en el centro. Lo oímos todos los 8 de marzo, lo oímos en muchas manifestaciones. ¿Y cómo ponemos las vidas en el centro? ¿Qué hay más feminista que las políticas de cuidados? La importancia social de los cuidados se refleja especialmente en los servicios de atención domiciliaria. Sector muy feminizado, muy precarizado y sector del que ahora se habla mucho, por las huelgas pero que está en constante lucha por sus derechos debido a que se ha convertido en un negocio para unos pocos. Eh, un sector esencial, eso les dijimos hace tres años, en plena pandemia, como a muchos otros, pero luego, pues si te he visto no me acuerdo. Una de nuestras prioridades será hacer que este servicio municipal sea de gestión íntegramente pública, para que sus trabajadoras tengan los mismos derechos que cualquier otro trabajador municipal y para que recuperen su poder adquisitivo, entre otras cosas. Porque es nuestro pueblo, no su negocio. Muchísimas gracias a todos. Os dejo con Chelu, el próximo alcalde de Galdacao, de vuestro pueblo. Bueno, estoy ahí. Es Caricasco de Buenos días a todos y a todas. Bueno, primero vaya por delante mi agradecimiento a todos los que hoy en día participáis, todos los que habéis venido de pueblos, de ciudades, de Galdácao, todos eso, porque yo estoy sintiendo hoy un cariño especial, un arropamiento que no había no había visto en ninguna otra parte. Tengo que deciros que en este pueblo han gobernado algunos durante 40 años. Y cuando hemos llegado nosotros, porque tengo que decir también que en estos momentos estamos gobernando en este pueblo, estamos en el equipo de gobierno, pues con, hemos conseguido cambiarlo totalmente. Hemos encontrado muchos proyectos, muchos proyectos y muy diversos, pero pocas realidades. Mucho dinero en la caja de ahorros guardado, pero pocas inversiones. No se ha hecho prácticamente nada. Y ahora, que es cuando nosotros, desde el primer momento que hemos entrado, hemos cambiado este municipio, hemos abierto las puertas a la ciudadanía y hemos empezado con inversiones a tope, a pesar de haber tenido una pandemia que nos ha mermado, pero que nos ha hecho unirnos cada vez más, nos encontramos en una situación de que, ...ese equipo de gobierno anterior, lo único que dice es que esas, esas propuestas... ...o esas esos proyectos eran proyectos de ellos, que ellos lo habían pensado antes... ...pero no lo habían hecho, señores, ya estamos cansados de estos equipos de gobierno... ...que nos vienen diciendo diariamente, diariamente y diariamente... ...que esto es lo que tenemos que hacer, estamos cansados de ellos, no los aguantamos más... Hemos conseguido que la ciudadanía se ponga a pensar y hemos dicho, tenemos que cambiar, tenemos que implantar la izquierda en Galdácao, que es la que funciona, la que da puestos de trabajo, la que da movilidad al pueblo, la que ha embellecido el pueblo, la que hemos conseguido que todo el mundo se una para conseguir que en estos momentos nuestros votos se vean subidos. Vamos caminando, como decía alguien, Unidos, La izquierda por fin camina unida y eso es muy bueno, es muy bueno porque demuestra que también sabemos hacer las cosas bien, que también sabemos gobernar, que es lo principal que hay que demostrar y que no paramos, que nuestro trabajo es diario y que este pueblo nos lo va a agradecer porque tontos no somos y por muchas promesas que nos vayan haciendo diariamente, vamos a conseguir que esas promesas, en dos semanas de campaña, siguiendo contando mentiras, no van a conseguir que se hagan realidades. Esa gente no se merece que sigan gobernando. Estoy perdiendo los papeles. Yo creo que... El, el tema principal es que porque todos mis compañeras y compañeros que lo han hecho muy bien que han dado una explicación clara de su situación han conseguido que nosotros también pues demos nuestro nuestra forma de ver de lo que hemos hecho, sobre todo de nuestra responsabilidad eh, hemos conseguido ...o estamos intentando conseguir, además de embellecerlo... ...como hemos visto con murales, pintura... ...que hemos hecho limpieza de, de caminos y demás... ...hemos hecho que este pueblo sea un pueblo placentero... ...pero tenemos una cuestión pendiente... ...una cuestión pendiente que con, si nosotros seríamos... ...los que en realidad tendríamos esa competencia principal... ...que es gobernar como alcaldía... ...tenemos una deuda con la mayoría... ...con la gente mayor... Este pueblo tiene un 25% de gente mayor. Y tenemos una deuda. Primero, cuando ellos llegaron y crearon este pueblo, era gente joven, como hoy en día, pues sois muchos de vosotros. No nos importaban las barreras arquitectónicas, saltábamos tapias, subíamos escaleras y hacíamos de todo. Pero los años han pasado. Esa gente sigue viviendo en los barrios exteriores y esos barrios exteriores necesitan de accesos. Los accesos es una de nuestras principales inquietudes para con esa gente. Necesitamos construir lo que estamos haciendo desde que hemos llegado a este ayuntamiento. Promocionar los ascensores, las rampas, todo tipo de barreras arquitectónicas eliminar y que esa gente tenga una vida cómoda, unos accesos cómodos. Los mayores y los no tan mayores, porque hay mujeres con niños, con carros de la compra... ...que necesitan acceder a esos a esos barrios altos. Nosotros estamos para eso. Lo estamos consiguiendo, estamos creando. Hemos construido cinco, seis, siete ascensores... ...hemos montado, tenemos en, en, en proyecto... ...tenemos otros tres con rampas... ...pero aún así, el tema principal... ...que nosotros nos hemos estado gestionando... ...en esta legislatura, es el empleo. Cuando entramos en el gobierno... ...también encontramos... ...otra carencia... ...el área de empleo... ...pues estaba... ...digamos, desvirtualizada... ...no tenía ningún... ...ningún placer... ...ninguno de los concejales... ...en coger ese área que en realidad pues... ...no daba votos... ...nadie quería trabajar... ...nadie quería coger ese toro por los cuernos... ...a nosotros nos lo ofrecieron... ...y nosotros como éramos una minoría en aquel momento pues dijimos que nosotros lo podíamos hacer y podríamos desempeñar una buena labor. Pienso, pienso que quizás esa gente no tenía esa confianza que ahora tienen. Nosotros, en cuatro años que hemos estado de legislatura, hemos conseguido que esa gente vulnerable, esa gente que necesita unos meses de contratación para poder jubilarse, esa gente que en sus casas necesita llevar por lo menos un pedazo de pan lo que se dice un salario útil para que la casa funcione pues hemos conseguido dárselo entramos en el equipo de gobierno con un presupuesto muy pequeño con muy poca contratación desde Podemos desde el Carrequín Podemos hemos conseguido que esos, esos puestos de trabajo se hayan multiplicado por 200, por 200, y digo porque lo de ellos era muy poco lo que habían dado. Nosotros hemos conseguido en cuatro años crear más de 400 contrataciones. Con un presupuesto de 6 millones y medio de, de euros hemos conseguido crear de, desde, desde lo que es promoción económica. Más de 20 empresas con 24 puestos de trabajo fijos y tenemos más de 90 propuestas para crear nuevas empresas. Es un éxito del cual estamos encantados. Desde el Carrequín Podemos hemos logrado que este pueblo nos reconozca nuestro trabajo. La gente dice que lo estamos haciendo bien. Vamos a seguir así, vamos a seguir luchando y vamos a conseguir que nuestras ofertas con apoyo y respeto podamos resaltar en estas elecciones y el 28 de mayo tengamos las urnas llenas de votos del Carrequín Podemos porque la gente nos lo ha reconocido, porque tenemos el apoyo de la ciudadanía y porque el Carrequín Podemos es el triunfo que nos va a llevar a ganar. ...todas las elecciones y volver a entrar otra vez donde estábamos antiguamente. Bueno, para terminar debo deciros que la consolidación de esta candidatura unitaria es la mejor noticia posible que puede trasladarse a esa amplia parte de la población altacautarra, que cree que el espacio plural que representa la izquierda transformadora en este país, votar a la unidad que ofrecemos con esta candidatura es votar a la única fuerza que garantiza una Euskadi plural, feminista, verde, social y justa. Y no me quiero olvidar de que nuestra pelea por el tema de las pensiones, en la cual empezamos en su día hace cinco años y seguimos haciéndolo. Estamos continuamente en contacto con esa organización de pensionistas que tenemos en Galdácano. Acudimos a, la, a las manifestaciones, acudimos porque nuestro apoyo es total, desde Podemos y desde el equipo municipal. Vamos a seguir así, vamos a seguir luchando por, un, por una causa que aquí tenemos realmente un poco olvidada. En este pueblo, el feminismo está realmente un poco olvidado. Todavía tenemos que reconocer que hace cuatro días, hace un mes o hace dos meses, ya no tengo la cabeza para muchos recuerdos, tuvimos aquí la aprobación del contrato de limpieza viaria, en la cual, desde Podemos estuvimos luchando a capa y espada, combatiendo para conseguir que ese contrato sería igualitario. Todos los partidos políticos, todos los partidos políticos creo que hemos apoyado en el Congreso de los Diputados de España, en el Parlamento Vasco, en Macunde apoyado, hemos apoyado en las diputaciones, hemos apoyado en el Ayuntamiento... Pues fue un contrato sin cláusulas de igualdad. Eso es dejar a las mujeres fuera de los contratos de trabajo. Y a eso no hay derecho. No os voy, no os voy a entretener más. Solamente desearos a todos y a todas mucha suerte en lo que nos viene por delante. Nos vamos a ver en muchos lugares... Y sin más, es que Casco y gracias.